En este video vamos a repasar algunas de las herramientas básicas para modificar alguna imagen. Eh, yo voy a arrastrar una imagen de, de otra ventana y eh, es una foto que saqué con el celular y detecta que el, la información del giroscopio, si la imagen está rotada, si la quiero rotar. Yo, porque detecta los datos EXIF, en este caso, yo voy a decir mantener original para ver cómo queda. Y obviamente lo que noto es que la información de EXIF, eh, es decir, los, los metadatos que guardó el celular, se dio cuenta que el giroscopio había girado. Si yo mantengo el material original, va a quedar como quedó guardada, sin esa información. En este caso, la imagen quedó eh, patas para arriba. Entonces, este, esta imagen la podemos transformar. Dentro de los menús tenemos un menú que es imagen, que nos permite una serie de ajustes generales. Podemos ir a transformar y voltear verticalmente. Y esto funciona, pero si nos acercamos al texto, claramente nos quedó eh, a la inversa. En este caso, lo que tenemos que hacer es la imagen transformar, rotar 180 grados. Entonces ahora sí, la imagen nos quedó en el tamaño eh, adecuado. Obviamente que esta imagen está sacada con un celular, entonces podemos ir a escalar imagen y ver el tamaño en píxeles. Podemos ponerlo en otra unidad, ¿no? Entonces podemos ajustarlo a un tamaño que nos resulte práctico para, eh, eh, por ejemplo, si es para publicar en la web, este tamaño es considerablemente alto. Entonces podemos, si tenemos estos símbolos para enlazar una unidad, solo tenemos que ajustar, por ejemplo, la escala en el eje, en la anchura y automáticamente escala con la misma proporción. Entonces, y el tipo de la interpolación es el tipo de suavizado que hace para evitar que la imagen se pixele al agrandar o achicar. Al escalar, ahí reducimos la imagen en un tamaño eh, que puede ser más cómodo para la web. Otra manera es recortando, utilizando la imagen, en vez de, podemos utilizar tamaño de lienzo y recortar. Lo que hace diferente esto es que, si ajustamos el lienzo, no nos recorta la imagen. Entonces, nos, nos permite recortar un pedazo de la imagen y nos permite ver acá visualmente en esta miniatura y nos permite ajustar. Perdón. Y nos, eso nos permite el tamaño del lienzo ajustar de esta manera. Esta miniatura resulta un poco chica y quizás imprecisa para algunas cosas. Es una manera útil y es rápido, sobre todo si tenemos que, por ejemplo, hacer un tamaño y elegir centrar. Y ya nos automáticamente nos elige el centro. Y la imagen, como vemos, sigue teniendo el borde amarillo más grande que la imagen, entonces no eliminó la imagen original, entonces eso podemos usar mover y podemos mover para eh, destacar la parte que, que nos interesa. Esa es una manera de el ajustar el tamaño del lienzo, poner el tamaño por ejemplo que necesitemos para nuestra para el uso para, para la web, para una portada, lo que sea también podemos usar la herramienta recorte que en este caso podemos Indicar y acá nos permite indicar la posición, pero sobre todo nos permite, por ejemplo, si tenemos que poner el tamaño eh, para, para Facebook, 851 por 315. Y nos hace un cuadrado de ese tamaño, pero si queremos que sea proporcional de ese tamaño, podemos poner el tamaño fijo. Ajustar, nos mantiene la proporción que necesitamos, ajustamos la parte que queremos y apretamos enter y nos hace un recorte de la imagen. Y después podemos ir a escalar imagen y ahora sí elegir, eh, elegir el tamaño, por ejemplo la proporción de, es decir, estaba en la proporción pero no estaba en el tamaño. Podemos ajustar y ahora sí lo ponemos en 851 x 315. Entonces esto es una imagen que podemos, por ejemplo, aplanar la imagen y tenerla lista para llevar a exportar y exportar como eh, banner jpg y elegir los parámetros. Si vamos a usarlo, por ejemplo, para, para la web, eh, podemos eliminar este tipo de metadatos y podemos elegir el tipo de, de compresión. En el caso, si es para Facebook, no hace falta que tenga mucha compresión. El suavizado está en cero. Y el tipo de el progresivo es el efecto que va agregándole, que primero se ve pixelado y se va agregando más resolución. Y el tipo de submuestreo es un, otra cuestión de, de compresión. Que si esto no es para un diseño diseño web, no, no es demasiada diferencia, pero si es algo donde es muy importante el tamaño del archivo, eh, realmente es, eh, ayuda a generar un, eh, un archivo que ocupe lo, menos lo, lo, lo mínimo necesario. Entonces, bueno, exportamos y eso nos exporta un archivo JPG nuevo con estas propiedades. Podemos, vamos a volver... En la cuestión de imagen, también podemos, tenemos otras herramientas esto es para combinar las capas, aplanar. Y tenemos acá, podemos agregar líneas guía, que también se pueden hacer si tenemos activada la, las la reglas, en los costados y arrastramos con el mouse, nos agrega líneas guía y podemos generar una serie de divisiones. Esto tiene diferentes usos, uno de los cuales es exportar esta imagen cortada, por ejemplo. Podemos dividir la imagen en todas estas divisiones. Esto es muy común para dividir, por ejemplo, una imagen para la web. Y ya nos genera todas estas imágenes en, en, como archivos separados que podemos exportar. No lo vamos a guardar, es simplemente un ejemplo. Y después, en cuestiones de, si tenemos en, el, en las cuestiones de, de, de, de la imagen, podemos hacer una serie de, de ajustes básicos que si se fijan, sobre todo en color, Acá hay toda una serie, todo un panel con una serie de funciones eh, que son importantes. Eh, sobre todo, me, es importante explicar qué es curvas. Curvas eh, tenemos, nos abre un panel que podemos ir viendo en tiempo real si está activado vista previa. Si nosotros ajustamos estas curvas, nos permite aclarar, oscurecer la imagen, o por ejemplo, si esta, si esta curva la ponemos exactamente la inversa, si va de arriba a la izquierda, abajo a la derecha, hace el negativo. Pero para cuestiones menos eh, intensas nos permite, por ejemplo, si tenemos que hacer que sea muy oscuro el principio y al final, nos permite generar estos ajustes. Y no solo eso, también nos permite, podemos restablecer, ajustar cada color en particular. Las imágenes eh, que están hechas para, en, en RGB, es decir, que están hechas para ver en un monitor, están hechos de rojo, verde y azul. Entonces podemos, si necesitamos, ajustar, ponerle más rojo y menos azul, y quedan las, in, las imágenes más verdoso. O podemos ir can cada canal en particular lo podemos ajustar y esto tiene muchos usos por ejemplo integrar diferentes eh, imágenes eh, corregir defectos de, de la escena eh, eliminar eh, es decir generar un balance de la imagen eh, y obviamente esto es totalmente manual inclusive mientras estamos trabajando en este sistema podemos, si tenemos activado el panel de canales, desactivar los canales y ver el canal rojo mientras editamos al rojo. Activamos el canal verde, vamos al verde. Entonces podemos ajustar, hacer un ajuste muy fino, que es un poco técnico. Una versión no tan compleja de esto es ir, en vez de a curvas, a niveles. Que esto tenemos, eh, podemos ajustar. Tenemos acá, esto nos indica qué partes oscuras hay de la foto y qué partes claras. Podemos, marcar, corriendo esos triángulos, donde la parte más clara y la parte más oscura, y corriendo el centro, podemos ajusta, hacer un ajuste general del brillo de la imagen. Pero además, si se fijan acá abajo, tenemos tres botones que nos permiten indicarle a, al programa, qué parte de la imagen es perfectamente blanca o qué parte de la imagen es gris o negra. Por ejemplo, yo tengo este, este este libro y yo asumo que es esto debería ser o este texto debería ser perfectamente blanco. Puedo seleccionar eso y ajusta todo el resto de la imagen tomando este ejemplo como blanco. O podemos decirle, bueno, esto, esta parte, es un gris. Entonces ajusta el balance de color. Si esto es, en la foto no salió gris y no salió rojizo, nos ayuda a ajustar el resto de la imagen. Y el negro, decimos esto es negro, entonces va a oscurecer para que esto se vea negro, pero también todo lo demás. Entonces es una manera rápida de corregir la imagen y aquello que debería verse blanco negro o un gris totalmente desaturado lo corrige esas son algunas de las funciones básicas después veremos hay otras cuestiones más eh, más es decir, por ejemplo para ver una una herramienta que es coloreal nos permite elegir un color y aplicarle todo un color a una imagen y es una manera rápida de, de convertir una imagen eh, color en una imagen con un estilo no solo sepia, como podría ser si elegimos un tono sepia, sino podemos llevarlo a cualquier tono y es una buena manera de hacer una imagen de, de fondo, por ejemplo, de redes sociales con una imagen básica teñida con esta herramienta colorear estas son algunas de las funciones como para eh, Empezar, después hay, eh, a ver, también otra que es interesante que tengan en cuenta es el de saturar, es decir, convertir una imagen, color en blanco y, eh, en blanco y negro. Tenemos muchas opciones, no es solo blanco y negro. Podemos, si elegimos el menú de saturar, acá nos ofrece diferentes tipos de, de ajustes, diferentes modos. Entonces acá podemos ver cuál es el que funciona mejor. Y que nos genera grises que nos resulten interesantes para, para destacar la imagen o no, si queremos el tipo de, de ajuste que nos convenga. Eh, no es simplemente eh, convertir los colores inmedi inmediatamente porque hay diferentes maneras de interpretar el rojo, verde y azul para convertirlo en, en blanco y negro. Pero, obviamente, una vez hecho esto, podemos seguir ajustando la imagen, podemos ir revuelta a curvas y generar sin más ajuste y retocar la imagen en blanco y negro a lo que necesitemos. De todas maneras, esta imagen sigue estando, en la imagen, el modo, sigue estando en el RGB. Si queremos, por una cuestión de... de de comodidad o de tamaño, reducir a escala de grises. Esto nos va a hacer que guarde menos información. En vez de guardar los tres canales de rojo, verde y azul, solo guarda uno y eso genera una imagen de mucho menor tamaño. Eh, indexado nos permite hacer un, una imagen de una cantidad determinada de, de colores. Y esto se utiliza, por ejemplo, para exportar a GIF o PNG con una paleta reducida eh, que nos permite generar archivos de mucha menor tamaño. Obviamente que esto es un tema eh, que hay que preparar la imagen para que sea compatible. Si esto obviamente lo convertimos en, por ejemplo, ocho colores, el proceso obviamente va a eliminar mucha información. No, en parte nos arruine la imagen. O si lo tomamos artísticamente nos genera un efecto posterizado que obviamente eh, tiene algunos detalles bastante, un poco rústicos, pero podría ser un efecto artístico eh, para algunos usos.